hola gente de youtube bienvenido de vuelta a un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta en Minecraft. la verdad que me estoy enganchando mucho con Minecraft y la verdad que me animaría bastante que apoyaran todos los vídeos de micra para seguir subiendo y así que intentaré empezar una serie nueva de igual porque la anterior bueno tuvo muchos fails en la grabación muchas partes que no pude subir gracias a errores y problemas pero eh, estoy de vuelta para intentar subir lo más posible variedad del canal, así que hoy vamos a empezar con Teneterra. Hoy tenía planteados, eh, planteado subir un video de de un servidor Survival que era medio roleplay, pero al parecer eh, justo ahora mismo el servidor no me abre, no hay, no había nadie conectado, así que pues dije, vamos a echar una partita de Teneterra, que es, me parece una modalidad de juego. Bastante buena, así que a ver que, que no, no me sigan. No, no, no, no, ya, uff, no, no, vale. no me caigo. A ver, entonces, como les dije antes, eh, tenía planeado subir. No, porque me quedé ahí atrapado, no tenía planeado subir. No te quedes, no te quedes ahí. El problema de caminar es que, que te, obviamente te alcanzas a bloques. Eh, entonces, tenía planeado subir un, un servidor de roleplay que han hecho un grupo. De gente que es bastante pequeño pero pero lo llevan súper bien. Ay no. no. No, si me caigo más, muero. Así que por eso estoy animado de seguir subiendo Minecraft y. Y que no se me note los nudes tan bien. Que ahora mismo estoy a un bloque de morir. Y, y no sería raro que no, que no muriera. Cuidado, cuidado. No, no quiero morir ahora. En el video. Vamos a intentar sobrevivir en. Al menos en En tercera posición estaría bien. Así que vamos a aguantar. No, no, no. Uff. Casi nos salía. A ver, vamos por acá. más rodear. Que me. No hace falta tomar tanto bloque. Vamos. No, no, no corra. Aún falta. Eh. No sé no, por qué corres. No ¿cómo corras. ¿Es como revivió. ¡Ah! ¡La! En qué posición quedé? Eh, ¿Dónde sale? Ah, player Ok, quedé de quintas No, quintas Creo que de quintas O de sextas, bueno, como primera partida Está bien, vamos a la siguiente Siguiente partida, gente Y este, creo que nos tocó otra vez de nuevo El mismo, ah, no, no, este es diferente Este es un poquito más pequeño Así que Bueno, vamos a intentar no distraernos tantos Y no caer tanto, que la ventaja es quedarse en la primera capa y de ahí no moverse. Así que realmente estoy emocionado en subir vídeos, volver. Y no sé si podrían decirme en los comentarios si quieren que, que suba de nuevo s word Pero el problema es que no lo juego tan. Tanto de información, sino lo juego más far y fares. Creo que si no, si no es un directo, no hay nada que comentar de fars en el eh, Cuidado, cuidado. Uf. Pues en sí, eso, Edward es muy, muy far cuando no eres cacha. Así que. O también subir Edward Origin. Que hace bastante no lo toco. Y, o sea, literalmente la última vez que toqué Edward Origin. Fue cuando subí el primer video. Y último, porque no volví a subir más. Así que si quieren que, no se sé, suba Edward Origin. De que suba nivel Cosas así No sé realmente si ya dejó de estar en beta Ya Ya el juego está más serio Han implementado cosas Lo último que vi que creo que habían implementado ADD Y nuevas, no sé No te caigas, no te caigas ahí Así que o sea, Me haría ilusión Volver un poco Y... No sé, es que El War es mucho tan, tan far que creo que no hay otra cosa. O sea, no, a menos que seas un coreanito con nivel 12 y te guste y te encante la RAI, tendría super contenido eh, hacer muchas cosas, pero de momento no es que me apetezca algo más. De momento yo, yo, yo quiero volver a la variedad un poco. Quiero, quiero subir más cosas, eh, aunque no estés muy de moda. Eh, no te caigas, no te caigas. Bueno, bueno, ¿cuántos faltan? 12, oh no, a ver no corras, no, no corras, no corras ok entonces como decía, volver un poquito a la variedad del canal porque si en sí los canales se vuelven monótonos con lo que lo que suben siempre a menos que tengas un contenido actualizable eh, todo el día, todo cada no me no lo creo bueno vamos a, a la siguiente partida y Esperemos que podamos ganar otra. Creo que quede décimo. Ok, gente. Hoy estamos de vuelta. Este mapa es muy, muy pequeño. Creo que voy a perder de primeras aquí. Pero bueno, me sirve este video también para hablar, hablar con ustedes. Que realmente es una cosa que me gusta comentar los vídeos tranquilamente. No hace falta estar haciendo exactamente algo. Así que, pues me gustaría ver opiniones. Es que. Me, me encantaría subir, variedad, encantaría subir lo que es GTA 5 para los el problema es que No es que tengo una PC muy, muy, muy potente para Para esos casos, pero Ya saben, poquito a poquito eh, Entre más esfuerzo Más se va a lograr las cosas No No, vale, vale Está, está muy difícil, a ver, no, no corras El problema es que siento que me dan velocidad Y al darme velocidad pues Voy a romper más bloques y es más. No, no te caigas. Es más probable que me caiga, así que.. Uy, a ver, a ver, no te caigas. Vale, por acá hay solución. Y el problema es que sigo corriendo, ¿verdad? Vale, corremos acá. Vale, vale, no, no, no, no. No, no, no, no. Uff, uff. Uy, no, no, no. Creo que. ¡No! Ah. Bueno, como de gente, entonces espero que le den apoyo a Minecraft, aunque no lo he subido mucho y muy seguido. Y en sí pues mi canal suele ser mucho Edward. Y eso es algo que está bien, pero pero hay, no, no del todo. O sea Edward eh, me gusta así, pero no como para juego principal. O sea, me, me, me encanta jugar Edward, la verdad. O sea, creo que dentro de mi top de juegos favoritos Pondría a Edward como uno de ellos eh, Por toda su metodología, sus personajes El diseño de ellos, el diseño de sus armas Me, me, me gusta, es algo de que poco se habla Pero en sí no lo veo como o sea, todo el tiempo far far que, que consigues un más 11, un más 12 Y... Y se te acaba el far Porque ya no tiene nada más que hacer Ya con daño que pues que puedes hacer ¿Seguir, seguir jugando Pues eso es lo que planeo un poco evitar Así que no sé si estaría mal de pronto subir un juego un poquito retro Mario Un poquito así Que la verdad que yo me he crecido bastante con juegos antiguos Así que para mí sería como Todo, todo un honor que apoyaran eh, Los juegos así Así que voy a intentar darle... No, no, no, ¿por qué? Es porque la gente es tan mala. Eh, voy a intentar darle caña al canal, que de verdad quiero volver, quiero llegar a la meta de mil suscriptores, que estamos... Ay, ay, estamos cerca, no falta... Faltan, no sé exactamente, creo que faltan 100. Creo que la última vez que lo vi están 892. Si no me equivoco, posiblemente esa, esa cifra varía sube, baja. Pero bueno, la, la intención está en... Alcanzar esa meta de mil suscriptores ya con mil suscriptores, wow, super, sería super increíble. La verdad que no sé en qué momento, tan o sea, no sé en qué momento se, sus, se suscribió tanta gente. Aunque la mayoría creo que lo fue por una época eh, de esport cuando estaba la y que todo eso debe haber mucho suscriptor coreanito, así que no creo que vean mucho mis videos, pero sí mucho la información de esport Así que, pues no, no puedo hacer nada por ellos, lo siento. No es que sepa hablar, coreanito, ay, ay, ay, no te, no te caigas. Uff, uff, estoy ahí, ahí. No, no seas malvado, uff. Madre mía. No sé ni cómo a eso. Vale, quedan cinco jugadores. Eh, ok. Tengo que resistir. No, no, no te caigas, no te caigas. Por favor, por favor, por lo que más quieras. Tengo solo un salto. Y por favor, por lo que más quieras, estoy, estoy poniéndome nervioso. Eh, tres, quedan tres, quedan tres jugadores. ¡No, no, no, no! <risas> ay solo quedaban dos! ¡No, qué segunda! GG. ¡Wow! Vamos a jugar la última partida del día. Última partida, gente, y estamos en este mapa que no sé por qué está abierto, o sea... No ha empezado la partida aún, así que no entiendo... Porque ahí estas breguetotas acá, wow, solo hay dos capas y está abierto, eh, ese ya se cayó, pero no, creo que te devolvió en el principio, así que, vamos a ver cómo se nos da este mapa y este sería la última partida por el día de hoy, intentaré grabar más cosas, más variedad, tengo muchas ganas de subir eh, juegos del hambre, que es una modalidad que se olvidó bastante, bastante hace mucho tiempo, y la verdad que me gustaría revivir esos tiempos porque yo hace bastante era, era demasiado jugar el juego del hambre ya sabes la modalidad de equiparte, salir corriendo equiparte con lo que hubiera y luego ir matando, arte con sus cosas y así eso me gusta, intentaré buscarla pero no sé si este servidor ahora mismo estoy en hypito en la versión 1.14 y no sé si en Hypixel estará, creo que no. Aunque me suena un poco que sí, pero.. No, creo que no. Así que. Lo intentaré buscar en otros servidores. O sea, no, no hace falta exactamente que sea en Hypixel todos los minijuegos. También está QB un poquito de parkour. Etcétera juegos. Un poquito hasta. Bueno, es que jugarían Skyward, pero. Skyward es que Tengo mis momentos tan de manco Y a veces tengo un momento tan de pro que, que grabar una partida me va a resultar Bastante, bastante difícil Así que, bueno, primero vamos a salir de acá Que, que, que, que si continúa aquí Me va a poner nervioso y me va a caer Vale, lo importante es no caerse de, de esta capa Porque si te caes de esta capa F, F Y se viene un F Uff Uff Uff Uf, gente, no, no, no, no te, No Ay, me caigo dos capas. Quedaban solo cuatro. No, mira, ahí están. Tres y cuatro. Vale. Y, y yo estaba arriba. No, bueno. Creo. Vamos a salir primero. Y vamos a dejar este video por acá. Es un poquito informativo. Que a la vez que jugamos, bastante entretenido. Así que. También me gustaría que me dejaran los comentarios y si les gustan los videos editados, si les gusta simplemente así, si les gustaría que jugara con alguien más, en servidores, en hablando, etcétera, todo lo pueden dejar en los comentarios, son totalmente libros libres, Ay, ¿Por qué dije libros, bueno, olviden esa palabra, son totalmente libres de dejarme su opinión, y yo con muchísimo gusto y con todo respeto que me la dejen, la leeré y la tendré en cuenta, así que... Pues esto sería todo por este video, así que ya saben, like, apoyen Minecraft para subir y apoyen no solo a mí, apoyen a todos los creadores que empiezan nuevos, eso anima bastante, así que muchísimas gracias por ver, gracias a todos y adiós.